de todo el mundo os está hablando en directo eh, desde madrid eh, yo soy luis y estoy aquí con, con la reunión que hacemos todos los días en zoom con personas de todo el mundo también cada uno está en un país ahora ahora nos presentamos y nada hoy vamos a hablar de la regularización masiva ha hecho el gobierno aquí en España para trabajar en el campo. He estado viendo la rueda de prensa que ha dado el ministro y voy a tratar de explicaroslo, ¿vale? Eh, siempre recordaros que aquí cada invitado da su opinión y yo doy también la mía propia, ¿vale? Que también recordaros que aquí Prislaine nos está ayudando sin ningún ánimo de lucro, vamos, que no es para. lo hacemos por ayudaros y ya está, ¿vale? Bueno, vamos a ir al grano, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Eh, resumen resumen del resumen de lo que ha aprobado hoy el gobierno lo más sencillo cualquier extranjero aunque esté sin papeles sin ningún tipo de papel que tenga de 18 a 21 años inclusive tiene la regularización total sin tener ningún tipo de papel ojo de 18 a 21 años el resto de las personas eh, que estén residiendo legalmente también pueden a aportar eh, a esa regularización vale se me ocurre por ejemplo el que está con un permiso de estudios o con un permiso de voluntariado y ya está ahora confinado por el tema este del bicho eh, como el permiso de estudios y voluntariado te permite trabajar tenía también su permiso de trabajo esa persona independientemente de su edad también podría entrar en la regularización según mi opinión clarísimamente luego eh, extranjeros a los que tuvieran permiso de trabajo y les caducara el 30 de junio pues se les va a renovar también automáticamente y por último a los españoles que estén cobrando el paro eh, o que estén cobrando algún subsidio agrario pues también pueden trabajar y no perderían el paro pero ojo susana tú no porque lo tuyo, lo tuyo, Susana, no sería el paro. Tú estás en un ERTE y ha excluido, ha excluido a los que estáis en un ERTE o los que seáis autónomos por tema de esto del bicho. Llamo bicho porque YouTube no puedes decir la otra palabra, ¿vale? Ya. Entonces, eh. el que esté cobrando el paro o algún tipo de subsidio, pero que no sea debido al bicho, como Susana, que sí es debido al bicho, su ERTE, los que estáis en ERTE no podéis acogeros, ¿vale? O los autores. Los, los que estamos en ERTE por el bicho. No. Eh, no que podéis ir eh, al campo. No, tenemos, no podemos ir a trabajar al campo. No, porque ya estáis teniendo un subsidio que os está pagando el Estado por el bicho. Ah, claro, no claro. Pero claro, muy entiendo, distinto, Susana, muy distinto es el parado que no era por el bicho. Que no se ha cogido ahora ningún ERTE. Otro tipo de parado. Ese sí puede. Y además puede ir al campo y además cobrar el paro. Mira qué buena novedad. Qué suerte, claro, qué suerte. Claro, porque es que el ministro sabe que si no muchos habría quedado en casa, dice, pues yo para eso me quedo en casa cobrando el paro. Entonces ha puesto así el incentivo. Claro, cobran el paro y luego sí. aparte pueden cobrar un sueldo en el, en el campo. Un buen sueldo en el campo, porque en el campo pagan buen sueldo. Exacto, ahora hablamos de sueldos, que tú me acuerdo que lo estudiaste y si tenemos aquí a Edison y a Milton y a Diego que han trabajado también en ello, ahora que nos hablen del sueldo. Voy a resumir, a acabar del resumen. Bueno, muy importante una cosa, Prilines, que lo que quiere, y es normal, porque debido al bicho, hay que vivir en el pueblo donde se va a trabajar o alrededores, palabras textuales del ministro, ¿vale? En el pueblo o alrededores. Entonces, el que quiera trabajar en el campo, tiene que ir a vivir a esa población en la que sea, ¿vale? Te os recuerdo que hay mucho, toda la costa está llena... Toda la huerta murciana, por ejemplo, Valencia, Huelva, ahora están con la fresa. Mira, os digo una página web donde podéis encontrar trabajo: afrucat.com. Afrucat.com. Y si no lo escucháis bien o algo, meteros en el grupo de Telegram, que ahí, te, ahí vamos publicando ofertas todos los días. Vale. Eh, que se necesitan en este momento 80.000 personas para trabajar en el campo. El otro día el gobierno nos decía que eran 120.000 o así, pero hoy ha dicho el ministro que no, que en realidad son 80.000 porque han hecho bien el ajuste y es que lo que ocurre, el desfase venía de, de, debido a que a una persona la suelen contratar a lo mejor para dos, le hacen dos contratos, a lo mejor un mes para esto y el mes siguiente para el otro. Por lo tanto, personas se están necesitando urgentemente en este momento aquí en España, 80.000 personas. Datos del ministro de la rueda de prensa que ha dado ahora mismo esta mañana, ¿vale? ¿Qué más, qué más deciros? Y si así importante que no se me olvide el sueldo. Ahora hablamos del sueldo, de cuánto se puede ganar aquí por jornal. Yo prefiero que nos lo digan los que han trabajado en ello y, y ya está, que, es, que con la experiencia es lo mejor. Otra cosa que os digo, se harán un contrato por escrito, ¿vale? Mínimo, mínimo, os tienen que pagar el salario del convenio. El que sea de convenio. Yo por ahí he oído que hay de 35 euros a lo mejor el jornal, 50 euros. Y bueno, cuando mandábamos gente a Francia eran a 100 euros. Pero eso ya es que iban a Francia. Ahora lo hablamos eso. Y más o menos ese es el resumen, Prilines. Más o menos, yo creo que no se me olvida nada. Si se olvida algo, preguntarlo ahora mismo los que estáis en el vivo. Y por cierto, poner un like si os gusta, ¿vale? Y los que lo veis luego, puede preguntar en los comentarios, ¿vale? Que también nos vamos respondiendo. Y os recuerdo que en Telegram, 24 horas estamos para ayudaros, ¿vale? Voy a pasar a los que están aquí en el salón de Zoom para un poco que den su opinión. Eh, por ejemplo, mira, empezamos por Edison, que habías trabajado allí, ¿vale? Que has trabajado en el, en el campo, me has estado diciendo. Te voy a intentar, te inicio el audio, el audio Edison, tú puedes. A ver. Ahí estás. Venga, Edison, te voy a. Te pongo. Y nos cuentas cómo ha sido tu experiencia y las preguntas que tengáis las vais poniendo. A ver si te puedo iniciar el audio. Ahí ya está, ya lo tienes. Ya Edison. Sí, sí, ya lo tienes. Eh, Buenas noches, Luis. Buenas noches, pues sí, Edison. Preséntate y también dónde estás y eso para que todos lo claro, sepan. Mi nombre es Edison Palomino. Eh, estoy acá en España, eh, en la comunidad valenciana. ¿Cuánto tiempo llevas acá en España, Edison? Más o menos. Tres años. Tres años ya. Ah, muy bien, ya. Ya llevo tres años acá en el, en el mismo sitio, en la misma comunidad. ¿Y te has puesto te, te has puesto para el arraigo social? ¿Te estás.? Me, pues me falta solo eh, presentar el contrato, porque como ya tengo los tres años, los tres años de empadronado. Oye, pues ahora eh, yo pues creo, creo papel... que podría ser el momento, Edison. Se me está ocurriendo. Sí, claro. Eh. Sé, sé, lo que pasa es que, claro. Eh, antes de, de lo del bicho, eh, normalmente hay que presentar un contrato mínimo por un año. Pero ahora, con lo que habló el, el, el, el ministro, pues tengo una duda porque yo no estoy entre los 18 y los 21 años. Entonces no sé si. si es si que mira, favorece, sí, ¿no? os digo sí. textual lo que ha dicho. O sea, de 18 a 21 años, inclusive, todo el mundo, todo extranjero, aunque no tenga ningún papel, le pueden regularizar. Por eso yo pongo que es masivo. Creo que sí, Ellos creo habrán hecho sus sí. números, no sé cuánta gente les saldrá. Pero luego dice: los demás, las demás edades, que estén residiendo legal, que estén con residencia legal. A mí ahí se me ocurre un turista, un turista está legal. O uno que está con visa de estudios y voluntaria, que puede tener un permiso de trabajo. Se me ocurre. Y bueno, pues. En el campo, yo tengo experiencia de, de, de, de, de trabajarlo porque para acá, para la zona de Valencia, se, se, se trabaja mucho lo que es la mandarina y la naranja. ¿Y como cuánto se gana tú que tienes experiencia, Edison? Así sí, que claro, tú... mira, eh, en, para la cogida de, de la mandarina, pagan a 1.50 el capacho. El capacho es algo grande que pesa 25 kilos. El capacho de mandarina a 1.50. Y el de naranja a 60. ¿Y cuánto se tarda? O sea, que va un poco por por trabajo, ¿no? Por trabajo realizado. Sí, no, por trabajo, no va, no va por horas, va por capacho. No, no, no, lo, lo que hagas, por capacho a 150, a 1.50, el de mandarina y el de naranja a 60. ¿Y cuánto? y normal sí. Normalmente yo, estando en una buena finca, mientras no lo estén a uno moviendo, me cogía 50, 45 capachos de, de mandarina diarios. ¿Cuánto puede salir al día eso, más o menos? Oh, pues imagínate... Eh, si quieres, así, es que no tengo calculadora así. yo aquí a mano y soy eh, malísimo no para eso. Una calculadora. Si alguien le quiere ayudar, puede intervenir, Milton. Acá levanto la mano, puedes activar el micro y, y ayudar, aunque ahora yo te doy paso. Pero si alguien se tiene se la se calculadora 5. a mano... Más se o menos me vale 150, 150. De euros por día. Son. No, ¿Cuánto, no, Ricardo? ¿Cuánto, 67, cuánto sale? 68 euros. 68, pues mira, 80. más o menos. Oye, lo que os he dicho, que yo no lo sé, pero por lo que he investigado, entre 35 mínimo al día hasta 100 euros, que más bien pueden ser 80. 100 sí, euros exacto. es cuando iban a Francia. Sí. Pero claro, eh, Luis, eh, no todo el mundo se hace eso, porque hay personas que si tienen más experiencia se hacen más. Claro. Tampoco vamos a dar buen muy buen muy buen dato, Edison, no vamos a darles experiencia porque claro. o sea, no vamos a darle no sé cómo decirle, no vamos a daros esperanza, que oye me voy a ganar 70 euros al día y no he trabajado nunca en la mandarina y llego allí y es que no, claro, muy buen dato claro, claro. estás dando, Edison, explícalo sí, un poquito si eres, bien espabilado, si eres bien espabilado, al tercer día al tercer día ya te estás cogiendo las, las los, los 40, los 40 capachos. Si eres espabilado y, semana, iba, y vas cogiendo coge. el truco, ¿no? Sí, sí, claro, con tijera, con tijera, eso es rápido. Edison, aunque habrá alguno que, que no acaba de espabilar, ¿no? Como en todas las profesiones o no. En algún caso. No, eh, bueno. Hombre, es que también, es que, es que vemos de todo, porque hay personas mayores también, bueno. entonces eh, hay mujeres. Claro. ¿Y qué pasa? Que a las mujeres hay que ayudarles a sacar el capacho. Entonces, sí, a veces es tiempo también que, que uno pierde un poquito, ¿no? Pero bueno, compensa. Estamos para ayudarnos. Que estamos todos. para ayudar, exactamente. Sí, sí, claro. Oye, ¿y lo del transporte? ¿Cómo lo hacíais? Porque ha dicho muy claro el ministro ahora que hay que vivir. Ha dicho textual en la rueda de prensa que es que me la he mirado dos veces para vosotros, ¿eh? para resumirosla. Ha dicho que hay que estar en la misma localidad o alrededor, ha dicho, palabras textuales o alrededor. Sí, muy Eso como lo hacíais vosotros el transporte, claro, es que es por lo del bicho, que ahora no vale sí, estar sí, de viaje. Claro, todito. Es, es muy importante estar en la localidad como lo dice el ministro, porque los, desplaza porque las, los desplazamientos a las fincas está a media hora, 40 minutos. Entonces, eh, según para la persona que uno trabaje ellos tienen su, sus transportes sus camionetas entonces ahí, ahí lo llevan a uno en las furgonetas y, y le toca pagar tres euros tres euros diarios y, y los, esto sí tienes que pagarlo diarios diarios los tres euros tienes que pagarte al, al, al dueño de la furgoneta diarios claro pero es que ahora el ministro es lógico por lo del bicho nos va a dejar de estar transportando aunque paguen los tres eurillos diarios no. Es que. A ver, si la es un transporte cuestión, porque porque dice es que es en la misma localidad o en una próxima. ¿Eso tú crees que se podría solucionar de alguna forma, Edison? ¿O alguien, ver, cómo, alguien de cómo, los por que estáis en Zoom que se le ocurra? ¿Cómo podemos es resolver que, eso? Es que, ¿sabe qué pasa, Luis? Que es que ahora, por por temas de, de seguridad al bicho, que tenemos que tener cierta distancia, eh, en un coche no pueden ir los cinco. No, no, no, no. No, no, es que lo ha dicho muy claro. O sea, estos permisos de trabajo es, eh, para poder trabajar, muy claro, lo ha dicho. Viviendo en la localidad o alrededor. Que no ah, vale ir claro. 40 kilómetros, no. Si tienes motocicleta, claro, puedes ir solo. O si tienes coche, pues ya tendrías que ir solo. Eh, que es otro otro claro. punto en contra a, a lo que el ministro propone. Otro punto es sí, pero es que ha dicho que tenía que ser en la misma localidad o alrededor, ¿eh? eso ya claro. si es en otra aunque tengas moto tú solo no sé si le va le va a gustar no, no, a, a don no luis que se, que se llama parece que se llama como yo a don luis no sé si le va a gustar es que lo ha dicho o sea él ha dicho mira la palabra clave ha dicho que tiene que ser en el mismo pueblo en el de al lado que tiene que haber proximidad a claro no ha dicho los kilómetros a ver lo que entendemos por proximidad no pero tú crees que se podría resolver ese pequeño inconveniente que se puede encontrar alojamiento en algún sitio de estos de recogida cerca por tu experiencia Hombre, el, el tema del alojamiento ahora yo lo veo complicado porque los que los que queremos trabajar y normalmente estamos es fuera de estas localidades donde hay la demanda de empleo entonces nos cae difícil ir a buscar una habitación o un piso porque no podemos andar por las calles eh, buscando piso. ¿Por qué? Porque estamos con el, el estado de alarma, ¿no? Claro. Entonces ahora es un poco complicado. Y que estas, y que estas, eh, y en estas fincas tengan tengan alojamiento, yo no lo creo. Porque es que eh, nadie se imaginaba una cosa de estas. Y, en, y antiguamente no habían, ¿verdad? Cuando no, tú estabas no. por ahí no, no solea, no, no. había a lo mejor no, no. A, a 40 kilómetros, ¿no? Edison. Sí, sí, no, yo antiguamente, eh, el año pasado que estuve en el campo, eh, claro, me llevaba la camioneta y íbamos, iba a 40 kilómetros de, de, del pueblo mío, pero entonces salíamos a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde ya bueno, estábamos en casa. Prilines, va a ver que pones a buscar no, en no, mil anuncios, no. por un lado, la oferta de trabajo, porque ha dicho, ha dicho que hay que buscarlas en las empresas, ¿vale?, de recogida no, sí. y en las asociaciones. Vale Ha dicho que sugerencia. se va a hacer en colaboración con el SEPE y eso, pero vamos, que la gestión es directamente en las empresas agrarias. ¿eh? Su una, sugerida, Ruiz, una sugerencia para, para lo de la búsqueda de habitación. La aplicación Airbin eh, es muy buena para esos pueblos, porque pues, por una experiencia que tuve. Eh, ¿Cómo se llama la aplicación, Burgos, Jorge? Perdón. Airbin. Airbnb, airbnb sí, sí. sí. Vale. Eh, Para esos pueblos así eh, hay muchas personas que tienen casas como campestres casas ahí para los fines de semana y le las alquilan eh, porque lo digo por una experiencia que tuve porque inclusive le hice la limpieza a un chico que tenía su muy su, buen muy buen, muy buen aporte habrá que ver a esto de airbnb cómo andan con lo del tema del bicho pero supongo, si no es mucho suponer que, que, que en las zonas estas agrícolas sí que lo, funcionarán, yo creo Te lo digo porque hay personas que han, que han encontrado habitación a través de esa aplicación y Inclusive en Barcelona también entonces es una buena sugerencia de buscarlo como se busque en Mil Anuncios, se busca en esa aplicación. Sí, y en Milán, por cierto, en Mil Anuncios también podéis buscar... Gracias Jorge, eh, no interven luego cuando quieras. Escucha, en Mil Anuncios podéis buscar las ofertas, podéis poner, yo que sé, trabajo, campo, Murcia, para adelante. Y ahí os salen ya ofertas de, de personas que están para su finca buscando gente. A ver los que habían levantado la mano... Eh... Pues mira, Luis, yo, yo ahora llamé a Murcia, que es un pueblo donde están donde hay tanta demanda pues para el tema del campo, para conseguir habitaciones y, y llamé a varias y las hay. Sí, en el chat. 180, está... 210 euros en eh, habitaciones. Para el mes, ¿no? Al mes. Sí, al mes vale sí y oye pero, en el chat en el chat de YouTube gracias los que comentáis en el chat de YouTube nos están confirmando que 68 euros al día se pueden sacar los sí, 68 diciendo. 67 con 50 me daba mi eh, cogiendo 45 para 45 capachos al día a unos 50 pero con experiencia no recordamos a la audiencia que hombre sí porque Edison empecé, tiene experiencia me, me cogía 15 18 cuando el tú cuánta, cuántas cuántas temporadas has, Edison cuántas temporadas dos. has trabajado dos temporadas dos. Dos temporadas, sí, sí. ¿Y qué edad tiene, si se puede saber, así aproximado? Eh, 35. Vale, o sea, que, que no es que tenga que, que, que bien, ¿no? Y lo hacías bien. Vamos. Sí, sí, sí, claro. Si sí, sí. personas mayores... Que está y, fuerte, vamos, que no... <risa> bueno, Edison, podéis intervenir los que habéis intervenido directamente, vale. ¿vale? Voy a dar paso, pues, Aníbal, venga, te levanto, te pongo el audio. Y luego vas tú, Milton. Una pregunta. Sí, pero espera, que Aníbal, que ha le, que levantado la mano. Dinos, Aníbal. Juan. Hola. Eh, bueno, yo para comentarles, bueno, me presento. Eh, me llamo Aníbal Aníbal Esteves, eh, soy de Colombia y ahorita me encuentro en la ciudad de Granada. Eh, hoy con lo que el ministro dijo y pues que dio la autorización. Pues eh, llamamos a unas empresas en Huelva y esas empresas están esperando que el decreto eh, sea salga. Claro, ¿Sí? es que el decreto Prislines, o sea, esta mañana lo ha presentado el ministro. Yo ya estoy aquí haciendo el vivo para que seáis los primeros siempre. Cuéntanos, sí. cuéntanos. Bueno, y, que, y si puede se ser llamar, cómo se llamaban las empresas Aníbal para ayudar a, a los prisioneros. Se las voy a colocar en el, en el chat de Prisline. Vale, en el de Pero, Telegram, ¿no? Sí, Va, perfecto, es, Aníbal, es, perfecto. Es, a ver, eh, nos llamamos a una empresa y la empresa pues nos dijo que que sí si iban a necesitar personal, obviamente pues migrantes, eh, colocaron los teléfonos y decían que esto Iban a tener, digamos, toda la opción. Estaban esperando que saliera el decreto para poder ellos empezar a hacer la tramitología. ¿sí? Inclusive la empresa, como dice Luis, es una cooperativa donde ellos van a dar el alojamiento a todas esas personas que van a ir a trabajar allá. O sea, ellos van a ofrecer el alojamiento. Genial, pues eso, eso es un gran dato Aníbal, ¿eh? Porque lo del alojamiento es lo que más nos está preocupando a todos, si te fijas. Eh, por lo menos lo que, lo que tú dices Luis es importante, digamos, eh, buscar las empresas o cooperativas, porque ellas tienen que hacer el contrato y el contrato de una vez lo va legalizando. Correcto, o sea, correcto. Que tienen la oportunidad, digamos, para tener ese permiso temporal para trabajar. Exacto. ¿sí? Aníbal tú estás en calidad de turista a ver les voy a contar eso también pues yo llegué el 2 de enero a, a acá a granada y entonces pues me cogió o sea hasta el 2 de abril tenía que esto pues se me cumplían los tres meses pero eso se ha quedado congelado efectivamente entonces ahora para tu información si no lo sabías estás legal ¿eh, aníbal claro pero lo que tiene dos meses más cuando se es... levante la cuarentena alcancé a sacar lo que es la el NID, el empadronamiento y la asistencia sanitaria. Que esa asistencia sanitaria resulta ser que es el, el mismo número social, de seguridad social. ¿Sí? Correcto. Entonces, pues solamente faltaría el permiso de trabajo, pero entonces, eh, créame que las empresas están recibiendo esperando que salga el, el decreto. decreto yo creo que sale esta noche lo publicarán yo creo en el boletín oficial del estado lo ha acordado el consejo de ministros hoy esta mañana pues se publica esta noche o sea, antes de las 12 seguramente esté publicado el decreto mañana por la mañana está seguramente publicado si, si todo lo va bien. Pasa, lo que pasa es que dos terceras partes de el agro en españa se importa a países europeos y al ver este bicho y todo eso, las fronteras están abiertas para los alimentos. Entonces, ese decreto, más que todo, también surgió porque la Unión Europea está en unas partes, en Italia, en Grecia, en Alemania mucha fruta que se cultiva aquí en España Correcto, mira Milton, si me permites un segundo, ahora seguís todos, eh, Aníbal y, y, y todos los que querés participar, escucha, efectivamente Milton, él ha, ha, ha remarcado que esta hace regularización, esta regularización la hace por el bien de todos, pero también, o sea, que es que como no la como no la hiciera y no se recogiera, eh, no íbamos a tener que comer luego en España. Y lo poco que hubiera iba a estar muchísimo más caro. Y lo que tú estás diciendo, aparte España exporta un montón de frutas y hortalizas al resto de Europa y le íbamos a dejar al resto de Europa también sin alimentos. Eso lo ha insistido varias veces y, y ha dicho, y por eso regularizo a todos los que tengan entre 18 y 21 años para que puedan trabajar. Y al resto las condiciones que os he leído al principio del vídeo, el que se esté ahora incorporando. Pero es eso, es que como no se coja la cosecha, luego en el supermercado no va a ver. Es que es así. Y tampoco en los supermercados de Europa, por lo que estás diciendo, Milton. Porque España es de las principales exportadoras de, de frutas y, y hortalizas de Europa. Para toda Europa. Para toda Europa. Claro. Es que pues, otra cosa, para los prelines también, como dice el compañero Edison, que eso tiene su técnica también para usted coger... No, yo que también trae la mandarina y la naranja, su técnica, cómo cogerla, le dicen cogerla con tijera, cierta, que tiene que dejarle un, en la cabecita, dejarle un poquitico, pues eso tiene su técnica. Tú, ¿tú has trabajado, Milton, ¿tú, tú has trabajado en, en la recogida, nos puedes explicar así la, la técnica sí. para alguien que no sepa, para alguien que está viendo el vídeo, que nunca ha trabajado, quiera aprovechar ahora esto, ¿qué le podrías decir pues, así rápido? Yo Una yo clase yo... de un minuto, si tienes solamente... experiencia. Yo solamente trae aquí. Hombre, es que Milton, al que ya sabe no hay que explicarle nada, pero al nuevo. No, no. Yo, por ejemplo, me quiero regularizar. Tengo entre 18 y 21 años, digo, venga, yo voy. O, tengo, o soy de los otros, soy más mayor, pero puedo encajar. ¿Qué me dirías, amigo? Simplemente que eh, cuando lleguen a donde vayan a coger, digamos, porque yo tengo la experiencia y Edison también la de tener en mandarina y naranja, pero es en este momento ya eso está quieto, eso no, por aquí, por estas zonas de Valencia no está muy comercial digamos en la fresa y todo eso me imagino que deben de tener una táctica o una especie como cogerla para no dañar de pronto el árbol o algo así me imagino claro cada fruta tiene su técnica tú dinos de la que tú tienes tú de cuál de qué especialidad tienes Milton naranja y mandarina cómo se coge la naranja y la mandarina para poder ganar los 68 euros al día o sea para cogerlo bien es muy, como... eso es muy pero no tiene tanto la táctica simplemente usted coge una mandarina que se vea. Visualmente que esté bien aliviada, no esté aporreada, no tenga hongos y no cogerla con la mano, porque con la mano usted la mandarina naranja le saca como la cabecita, se le sale y al transportarla se va pudriendo por dentro la mandarina. Tiene que cogerla del tallo, de donde sale el tallo, donde sale la naranja, ahí hay que mocharla, que quede un poquitico, un centímetro más o menos. Ya tendiendo un poquito de tallo, que se vaya con la fruta, claro. con la mandarina, para no hacerle el agujero. Esa. Para que nos y eso ¿Y eso cómo se corta? ¿Con la mano o con una tijera? Con una tijera, tijera. tijera van ¿vale? a Edison, está mostrando la tijerita que... Ah, que le dan A ver, a que, que no vez. le... Espera, Edison, la tienes. Ya Espera, es. que te pongo para que lo vea Estoy toda bien la bien. audiencia, Edison. Enseñanos. Y danos tú también la explicación. Venga, entre todos, entre los tres. Mil toneladas tijeras. razón. Estas son las tijeras y siempre hay que ir, obviamente, con guantes. Con el bicho la los tijera... guantes, por el bicho. Oh, o... No no no. no <risa> lo digo en que... broma, para no para cortarse, ¿no? Dos, dos, lo, digo, para... lo decía en broma, amigo. Oye, ahora habrá que ir con mascarilla también, ¿no? Claro, me imagino, obvio. Me imagino que sí. Claro. Dinos, eh, dinos, Edison. La tijera eh, tiene que ir así, mira. Esta, ella tiene esta esta esta manita acá, de la tira de así. Ajá. Y acá y cuando cojamos la mandarina o la naranja. Siempre tenemos que tener en mente nosotros mismos eh, un centímetro de, de, de donde, del tallo de la matica que, que quede con las tres maticas, la mandarina o la naranja, y se corta. Y tiene que ser rápido. Y claro, todo ese proceso hacerlo rápido, no tira media por, hora con por, cada, cada ah, uno. No, no, como le digo, y, y siempre nos recomiendan cierto tamaño, y hay que mirarla que no esté golpeada, que no esté picada por las aves eso lo hace uno mismo rápido meterse bien debajo del árbol eh, por encima y seleccionar un árbol un árbol se coge entre dos personas uno va por un frente y el otro por la posterior hmm. y los dos rodean el árbol bien de arriba abajo todo lo dejáis el, el árbol vamos ni que lado y las y que están un poquito mal eh, Edison esas las dejáis ahí en el árbol se dejan en el árbol las que están es picadas el, y eso por la ave. Sí, esa ya, esa, esa ya queda, queda mala. Esa se queda es que ahí la, en el árbol ¿no? O la quitáis. Y, también. Y hay que tener el tamaño que a uno le dicen. Ah. El tamaño que más o es uno ya sabe qué medida. Y las otras se dejan. Cuando deja? es para sumo, cuando de pronto el cliente la va a vender para sumo, ahí no importa el tamaño. No importa el tamaño. Y, hágale. Y, y no o hay la necesidad cualquiera. de cortarla con tijera tampoco, cuando es para sumo. Pero cuando ya es para venta en un supermercado en la que tiene que estar bonita y todo eso es muy importante el manejo de la tijera y el tamaño que entonces, la digamos, tú y esta la de sumo sí, sí. ¿no? sección de sumo en una finca en una sección va esta sección que vamos a coger hoy es para sumo entonces toda la que cogían y os recorréis toda, toda la es escucha a Milton os toda la finca para coger esa, esa, bueno. ese tipo no esa sección digamos y también para el transporte pues yo estuve afortunado que el pueblo donde llegué había trabajo Trabajé y se acabó. Luego, un amigo, conseguimos un trabajo cerca de Valencia. Entonces, él, él tenía coche, lo que hacíamos, nos a las 5 de la mañana, entonces, hay que uno vive en un pueblo, el otro vive en otro pueblo. Pasamos a recogerlos cada uno. ¿Y, ¿Y eso eso que otros. era? ¿El año pasado? Eh... El año pasado, en diciembre. Pues fíjate que el año Es que el tema, que no os lo he dicho, Prilines, es que antiguamente el año pasado venía aquí muchas personas de Marruecos, gente de Rumanía, gente de otros países venía a recoger. Y aún así encontrabais trabajo, mira, Milton. Pero es que este año todos los de marruecos no pueden venir porque está cerrada la frontera y los de rumanía no puede entrar nadie a españa por eso necesitamos 80.000 personas y tú fíjate el trabajo que habrá milton y compañía que si el año pasado había trabajo y venían los de marruecos venían los de rumanía venían los de no sé dónde este año que no pueden venir imagínate es por Vamos. eso por eso Oye, quiero que Aníbal también, que no sé si le hemos dejado un poco antes que te quería explicar algo más, Aníbal. Amigo, Aníbal. que creo que le hemos cortado un poco antes. Aníbal, no, no, no. tu opinión. Que, que, ¿Y si alguien más ha trabajado en el tema? Ahora te paso a ti también, Ricardo, que levante la mano, ¿vale? Nos gusta la experiencia, algo que tú quieras añadir y también de la técnica, Aníbal, para que aprendamos los que no sabemos bueno no yo es que hace hace poco pues estuve en una en una ¿cómo le digo? como una fundación que, que se sí. llama Brote sí. y eso son una empresa que pues una un grupo de personas que hacen agroecología ¿sí? ¿Cómo, ¿puedes repetir pues, el nombre por si alguien no lo ha escuchado bien de la audiencia es agroecología agroecología y o sea, se llama fundación de... no eh, es una fundación un grupo de personas donde hacen eh, agroecología sí. donde sí hay... agricultura ecológica de esta no que no le meten exacto. ninguna cosa rara exacto sí, o sea eso es lo que sube pues allá colaborándole en ellos pero pero era como planta eh, algo como más artesanal claro ¿sí? y eso qué tal qué tal se pagaba más o menos Aníbal o menos. Eh, pues, bueno eso estaba era más o menos en en, en siete ocho euros la hora sí ¿Y cuántas, cuántas horas se puede trabajar al día? Más o menos, así de a ojo. Eh, se puede trabajar 6 a 8 horas. Vale, si sí, más que nada es para que la audiencia, porque yo sé que muchos lo van a ver esto y van a decir, oye, pues yo me voy al campo, y no lo he hecho nunca, pero sí. voy a ir. Aunque tener eso. en cuenta lo que, os, lo, que os, lo que os hemos dicho antes, lo que decía Ay, yo, Edison, yo, no queda... yo, Sí, sí, intervenir el que quieras. Uno, que uno no tiene que tener experiencia para eso, simplemente el que quiera estar en el campo, que tenga las ganas y allá eso, además eso. que fijo que le van a enseñar. Allá de que fijo que Eso, les... eso, eso, ah, eh, eso es eh, verdad. Eso es pali, pali. verdad, obvio. Obvio. Uno, toda la actitud, ganas y. Eh, eh, correcto, listo eso. Acá hay unas foticos. Correcto. A eso, ah, eso, unos enséñanos boticos. unas foticos, Edison, venga. mírale ahí ¿eh? Onda. Oye, ¿y el capazo ese? ¿Cuánto pesa más o menos? 25 kilos. Vale. O sea que. Ese es el que hay que coger 25 kilos. Fíjate. Y atrás en esas canas. En esas canastillas la. la, la Va vaciando uno y va acumulando y luego te cuentan lo, lo, lo que tienes. Qué, ¿Qué guay. Son los campos. Sí, sí, sí. Oye, y además que, joder, me está dando envidia. Ese es un trabajo sano, yo creo. Sí, Ahí. hombre, mira, los campos sí. son buenos. A, a ver, que lo no vea la audiencia. Mira, mira, es que, joder, cómo mola. Está genial. No, lo, lo, Milton y no, Aníbal, tenéis fotos vosotros o no? Para que la no, vea la audiencia. Bueno, no, no que ver, salir de no, era... la... no, no, que no quiero que salgáis de la reunión. A ver si vamos no, a salir. Y hacer... lo otro es que, lo otro es que, por ejemplo, lo que dice eso es, es bueno, o sea, eso, eso, eso son eh, he escuchado que son también eh, puestos rotativos. Hay unos que se encargan de cortar, otros de almacenar y otros de llevar a los camiones. Esa, de, eso es un, un he escuchado que es muy bonito y muy organizado. O sea es un trabajo en equipo y como dicen, o sea eso solamente es colocarle ganas y actitud y, y meterle a uno como. Mira, como os gana. voy a, eh, Aníbal, os voy a transmitir una pregunta que están haciendo ahora mismo en YouTube, en el chat. Muchas gracias. Dice filósofo08. Dime Luis, cómo se hace para irme para allá, compa. ¿Qué consejo le podríais dar entre los tres, Aníbal, Milton? Para ¿para dónde? Para acá, ¿Para dónde está? hombre, supongo que es para el campo, claro, a ver si está... Por para para España. Esto es para los que estáis ahora mismo aquí en, en España, España, porque a España no se puede bueno, en yo, entrar ni salir. Es los que estáis. Dime, dime, me ahora te paso, ejemplo. Ricardo. ¿Quién ha hablado, Edison? ¿Eras tú? Es que nos... ¿Qué consejo le daríais a alguien que quiere ir al campo? Era. Buena pregunta, Milton. yo creo que se refiere a ir para... Simplemente simplemente primero que todo que llame a la empresa donde está interesado de ir que se comunique yo quiero trabajar yo tengo esta tengo esta documentación vea que lo que dice el otro compañero que van a alojar a las mismas personas que van a trabajar eso es una excelente noticia digamos edison y yo tenemos que buscar a dónde primero buscar el dónde nos vamos a hospedar y todo eso nosotros teniendo eso nosotros arrancamos de una nosotros no tenemos pues movilidad reducida ¿Cómo dice para allá? Simplemente que llamen, averigüen, eh, pues, llamen a las empresas. Ya, ah, yo estoy interesado. ¿yo ¿En qué parte de España está? Más que le preguntan. Ah, yo estoy en tal parte. Ah. Entonces, tiene que comunicarse, tiene que estar dispuesto a todo. Ah, que venga, que tiene que dormir en una pieza y la vamos a pagar. Mira, a mira pagar. Milton, lo que dice Diana MM: los que están hablando, ¿por qué no nos ayudan con las empresas donde nos podemos vincular? Nosotros, pues yo ya, les... Oye, esta, esta chica NN, Diana NN no ha visto el principio del vídeo, porque ahí les he, habéis no, no, dicho no. dónde vas, van a estar las ofertas. Diana NN, ah. te dejo que te responda Milton, pero. No, pues que si nosotros supiéramos las empresas donde estamos, le apuesto puesto que ellos ni ¿no? ya estuviéramos allá trabajando hace claro. ratos ya hay... Y además si decís una, usted, si decís una van todos a esa y se olvidan de todas las demás. Y hay que hay tener en una. cuenta el dato que son 80.000 personas que se están necesitando y los de Marruecos no pueden venir, los de Rumanía tampoco, o sea, es para los que estáis aquí, es que vais a encontrar Milán, hay, sí o hay, sí. mil anuncios os, hay, os hay. hemos dicho, os hemos dicho a frucat.com y os hemos dicho que os metáis en Telegram, en el grupo de Telegram, está debajo de aquí el enlace Ay, y oh. ahí estamos publicando. En, en mil anuncios salen todos los días, se lo pueden ver que en mil anuncios todos los días salen ofertas. En Murcia, allá donde está el otro compañero, en Cataluña. En Huelva en... también ahora están, vamos. Huelva de... eh... Están apurados en Huelva ahora con la fresa. ¿Y cómo transportarse? No, ya usted teniendo todo, pues la empresa que lo contrata y tiene un despeaje se vaya en Renfe, los buses están trabajando pues muy mínimo y busque la posibilidad de cómo transportarse hacia allá. Voy a, Ricardo, voy a dejar a Diego Campuzano y luego ya vas tú, ¿vale? Que os voy dejando a los antiguos un poco para más para atrás, ¿vale? Pero como hay más confianza. Diego, que te inicie el audio, que has levantado la mano, amigo, ya lo tienes iniciado tú mismo, sí, ya te lo has iniciado. Sí, gracias, muy amable. Sí, Nada. mira, eh, pues he escuchado todas las eh, experiencias de, de los que han trabajado, pues eh, la verdad, yo entré el, 20, el 21 de enero, estoy acá en, eh, como turista, eh, ¿Sí? pues no me he podido mover, eh, vengo de Colombia, eh, de igual manera pues he trabajado en el campo, en clima clima cálido, clima frío, en diferentes... Eh, en Colombia has diferentes... trabajado, quieres decir. Sí, vale. sí efectivamente. Trabajado en, en clima caliente, en clima frío, en, eh, en diferentes cultivos. Eh, pero pues en este caso, lo principal en este caso es eh, como relacionarse con la empresa. Entonces no sé por dónde pueda empezar. En ese momento me encuentro acá en Madrid y pues... He estado cuadrando y he estado eh, averiguando acerca de la, de la, el hospedaje y demás. Eso lo puedo solucionar, pero no sé a dónde. Diego, pero te refieres no sé. para trabajar, ¿no? Lo que quieres es trabajar ahora en el campo, ¿no? Sí, sí. Mira, sí, es sí, lo claro. mismo que nos está pues... preguntando ahora mismo Jenny, Joana Cárdenas, que dice lo mismo. Que si está en Madrid, es que eh, Diego y Jenny, es que en Madrid hay poco, hay poco cultivo. Os tenéis que mover hacia la costa, no, sí. hacia Murcia, Valencia, no, no, Huelva. Sí, sí, sí. Intervenir, no, eso, sí, sí, claro, eso es claro, eso es claro, eso ¿no? es claro de alguna u alguna otra manera, pues eh, yo me, me muevo hasta hasta donde toque, pero el problema es eh, qué posibilidad de en calidad de turista uno le puedan ofrecer o, o le puedan dar la oportunidad de trabajar, porque pues uno está como turista con la entrada que a ver bueno, el ministro el ministro ha dicho textual bueno, de 18 a 21 años todo el mundo. Y no, y no es ningún borrador. Lo han aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Que alguien decía por ahí en el chat que era un borrador, le he quitado porque la gente tóxica no me gusta. Lo ha aprobado el gobierno hoy en el Consejo de Ministros y lo publicarán esta noche en el Boletín Oficial del Estado. Si no, nos no hago este vídeo. Que seamos los sí. primeros, pues esta es la información buena. Mira, de 18 a 21 años todo el mundo. ¿Tú qué edad, qué edad tienes, Diego? 32. Te ha dicho: los que no están entre 18 y 21 que esos todos eh, si están ha dicho si están residiendo legal los demás los que estén residiendo legal palabras textuales en Telegram tenéis la rueda de prensa que han dado que dura dos horas entonces si tú has entrado mi opinión has entrado de turista tienes tres meses pero como ha quedado congelado el tiempo desde el 11 no sé si era el 11 no desde que decretaron 14. el 14 de marzo la... claro pues ahí todavía estás de turista estás legal yo lo movería, yo lo lucharía. De una manera o de otra vas a trabajar porque es que 80.000 personas se necesitan y no pueden venir, lo digo ya por tercera vez, no pueden entrar a España las que siempre entraban, que aún así se necesitaba siempre gente. Exacto, pero por ejemplo cuando ingresa a la página de Afrucat, dice una de las condiciones es eh, permiso de trabajo. Eh, Ahí puede diligenciar y dice con permiso de trabajo eso lo decía day, day. lo decía ayer ahora con la nueva normativa lo que nos está, nos está no sé quién lo decía uno de vosotros ¿no? que estaban esperando a que aprobaran el, el boletín sí. Que lo aprobarán esta noche y, okay. y si no vete directamente a mil anuncios Aprocat ya estaba esperando que saliera eso también para cambiar su plataforma que eso lo hace vía internet sea con permiso sin permiso y eso va a salir esta noche lo van a publicar en el boe que lo sepáis yo os estoy avisando en tiempo real esto es en vivo el que vea esto en el futuro esto fue en vivo La, el Consejo de Ministros que lo sepáis ha sido esta mañana vale cuando se ha terminado esta mañana el consejo de ministros sí. ha salido el ministro y la portavoz del gobierno y anda una rueda de prensa diciendo lo que habían aprobado y esto lo habían aprobado ahora esto lo publican en el boletín oficial del estado en el momento que se publica en el boletín oficial del estado es ley y eso va a producirse antes de las 12 de la noche ahora estarán ya en las imprentas y yo rápidamente os estoy avisando porque merecéis lo mejor pero es que incluso si antes alguno de vosotros no digo que lo hagáis pero si alguno de vosotros había trabajado sin papeles el año pasado, imaginaros ahora. Sí. O sea, es que tenéis okay, la pues... misma tarta para mucho menos. No sé si me explico el refrán. El, digamos yo, yo no tengo tarjeta blanca ni nada y yo traje el año pasado. Pues si tú quieres trabajar este año, estoy convencido que vas a trabajar. No, y más Milton, estando... que yo le veo una persona espabilada. Sí. Vamos. Sí, pero es buscando. que, disculpe. Sí, disculpe, sí. Pero Podéis que, intervenir, eh, aquí estamos en una tertulia mundial para que se esté incorporando al vídeo. Aquí estamos de todo el planeta, sin ningún ánimo de lucro, a ayudarnos. A ayudarnos, sí, cada claro. uno aporta, aporta pues, su opinión. Pues mira, sí. Aquí, sí. Yo, permítame, yo, disculpe, termino, permítame, termino ya. Vale. Un Venga. Eh, listo, ok, supongamos. No, me, Diego hay eres, ¿no? Eh, el que eh, está hablando. Sí, vale. Diego, sí. Bien, me digo, dinos. Eh, su supongamos sale una oportunidad de trabajo en, en Huelva. Eh, se supone que desde acá de Madrid no puedo salir ni a la calle porque voy a tener eh, comparendo por parte de la policía. ¿Cómo cómo me voy a justificar? Y adicionalmente estoy en calidad de turista. ¿Cómo me voy a movilizar? Sí claro puedo, la... tomar remf, tomo, puedo tomar un Renfe, puedo tomar un renfe claro perfectamente. Yo me diría la ver a ver cada uno estoy... te da su consejo te da su consejo. consejo yo te doy el mío si quieres ser primero sí. o bueno que lo deis vosotros y yo luego te doy el sí. mío venga Milton que has hablado antes tú? Dale el tuyo yo usted ahora te le doy. trata de contratar y usted habla con la empresa en Huelva y él dice sí, yo lo contrato simplemente que te manden una carta que digan eh, la empresa de, de frutas de frutas frutas de Huelva no sé qué te quiere contratar y ya está y ese es tu salvoconducto para viajar hasta Huelva si te para alguien ahí en el tren le dice mire Fruta, no sé qué me ha mandado este, este mail que me quiere, me quiere contratar. Por favor, Oye. Por eso. A ver, no me habléis a la vez, por fin. ¿Quién, ¿Quién hace ese ruido? Sí. ¿Quién ha sido? Diego, tú puedes hablar. Es decir, es decir eh, debo primero organizar con la, con la empresa. Eso lo primero. Eso lo primero. Pero tú y todos. Lo primero, sí, también lo ha dicho claro el ministro. A ver, quién nos va a contratar es las empresas o lo que decía uno de vosotros eh, no sé quién era eh, o las asociaciones de empresas tenéis que hablar con las sí, empresas sí. algo importante pues que no todo el mundo vaya a salir a la calle a buscarlo que se vayan a dirigir a pueblos y ni siquiera eh, hablar con las empresas que los contraten porque ahí sí mejor dicho se van a joder Ahí no puede pasar como nos Milton, como cuando íbamos a repoblar, ¿no? Es, que empiezan a llenar todos. Sí, empiezan sí. a llamar, oye, señor alcalde, que me, me han dicho en Prislin que me van a contratar, que usted me va a contratar, no. y les asustabais. No, porque una clase que... rápida, Milton, y ya pasó a Ricardo, que el pobre ya va, va a enfadarse conmigo. No, <risa> Rilines, y como Luis siempre ha dicho, en España si sí hay trabajo, simplemente hay que buscarlo vea lo que es esa oportunidad que nos está dando el gobierno español a todos los que estamos aquí los latinoamericanos y también los españoles que están también aquí tú piensa y mira una, un inciso de... Milton un inciso que digo el ministro no puede salir ahí diciendo oye no puede decir lo que os digo yo tan claro, Pero claro yo claro. creo que si sabéis leer un poco simplemente mirar desde sus casas hablar bien llamar a las empresas Asesorarse, averiguar la habitación, averiguar una, un piso, ya que tengan todo. Pues al viaje. Un email, has dado sí. muy buena, muy buena información. Un emailcito, por favor, escríbame que me va a dar trabajo. Por si acaso os dicen algo, mira, yo es que me voy a Huelva porque es que mira, me han mandado un email que esta empresita me quiere contratar. Por ejemplo Ricardo, venga, que te inicio audio, que te tengo ahí esperando. Espera, ahora vuelves a intervenir, amigo. Vamos a dejar ya a Ricardo, que el pobre Ricardo. Espera, que te iniciamos el audio. Espera, a ver si te lo sé iniciar desde aquí. Ya lo tiene, ya lo tiene, Ricardo. Ah, no, espera. Yo creo que ya. Ah, no, que qué rebelde es este. Este bicho. Tú no le des a la vez que yo, Ricardo. Entonces... Ahora, ahora, ahora, es que le damos los dos a la vez. Y es una, una guerra, una guerra, yo te la, Y esta. ¿eh? Eso me pasa con muchos de vosotros. Pero esto, oye, que he visto que el Consejo de Ministros, yo juraría que los, los periodistas les hacían las preguntas por Zoom, eh. Yo juraría. Te lo juro, ¿eh? Estaban ahí. Los, los medios, como no pueden ir por el bicho, y estaban ahí. Yo creo que era Zoom, eh, como nosotros. Dinos, Ricardo, dinos, amigo. Desde Argentina, desde Argentina, para el que no te conozca. Ah, listo. De Argentina. Sí, sí, acá el sur lo usan para todo, todas las reuniones, así presidente con gobernadores, todo sur. Pues aquí en no, España no, os estamos no. copiando. Claro. Eh, se habló de la gente mayor, ¿hasta qué edad eh, eh, tomaban más o menos gente que, que hacía eso? Ah, buena no, pregunta para todos ellos, ¿no? ¿Hasta qué edad puede pueden tomar gente? Buena pregunta. Ahora nos la otro era que me parece a mí, este chico Diego, tiene que hablar con la empresa y decirle la verdad. Si están necesitando gente, el tipo que tenga ganas Claro, yo diría la verdad. Incluso si me para un policía no, con claro. el viaje, yo le diría la verdad. Digo, mira es que entré de turista, me han contratado a quien me voy, me han ofrecido trabajar aquí en lo que sé, en Huelva, y voy para allá. Y os van a dejar, hombre, si es que tenemos, lo no, no, no, no, no. necesitamos para comer, que lo necesitamos para comer, y ya no solo España, sino Europa, como decía Milton, que es que España es la que exporta. Ricardo, pues yo el año pasado yo traje con una persona de 65 años en el campo y desde que tenga ganas y ganas y fuerza para trabajar, trabaja. Aquí como que no importa mucho su edad. Ah, ok, ok, gracias, Milton. Gracias, gracias, Quería tener un parámetro. Las ganas, las ganas, Ricardo. Y la actitud, la actitud. Y la actitud, actitud, mejor dicho, sí. La palabra adecuada es la actitud. Susana no, quiere, no. Susana no sé qué está haciendo ahí. Vamos a ponerla aquí en primer plano. Está como moviendo las manos que Estaba moviendo las manos, eso era para intervenir, Susana. Te veía no, yo, esta... te estaba, estaba yo viendo ahí en mano. pequeñito. Mira, Prilines, hacía así, hacía así. Y yo no sé si era un ejercicio o que quería intervenir. Que nos lo diga ahora mismo ella. No, que estaban, me estaban preguntando, me estaba preguntando mi inquilino unas cosas y estaba hablando. Ah, pero movía no, las manos. Yo, soy, pero yo... por, porque soy muy expresiva y gesticula mucho. Yo, y si para yo te veía ya mover me... las manos, digo, será que quiere intervenir urgentemente. Vamos a dar paso a Susana. Oye, pero entonces no te estás enterando, no te estás enterando de lo que estamos hablando, ¿o sí? Sí, Luis, me enteró de todo, yo estoy ah, al bueno. vídeo y me ha preguntado una cosilla y le hago un mapa y le gesticulo y se informa. Yo estoy a todo Yo creía mismo. que me estabas pidiendo paso urgente, que no sabías la mano virtual. Bueno, pues nada, te dejo que hables con el inquilino. ¿Algún preliminar no, más? A ver, a ver, el inquilino ha sido un minuto. Nada, que quería decir unas cosas. Venga, pues dilas, ya que estás. Y luego va Jorge. Sí, que ya te quería preguntar, eh, no sé si te acordarás, el vídeo que hicimos, bueno, no sé si hace un año. Sí, hicimos un vídeo del trabajo en el camp. Dos, yo creo. Dos, uno, este dos, yo uno creo. Sí. Uno o dos, ¿no? Uno sí, dos. dos, yo creo que eran. Sí. En Francia les pagaban más, por cierto. En Francia les llegaban a pagar hasta 110 euros, ¿verdad? Más alojamiento aparte. A los que iban sí, a Francia, en Francia, Bueno, en Francia, todos los años. Eh, lo de la uva de la... acuérdate sí, la sí, en Francia te pagaban 10 euros la hora por trabajar trabajas 8 horas al día y puedes hacer dos horas extras lo que pasa cara con el tema de con el tema del bicho ahora es no que... se puede ir claro es que a nos, ah, que pa, no podíamos no no esto es para españa sí o sí hombre yo 65 euros lo veo bien no 85 euros al día o sea, pero está ojo bien. prilines los que veis el vídeo que tenéis que tener la maña pero como nos han dicho Diego y Milton pues que en dos tres días una persona apañada lo puede coger Sí, eso eso se aprende, eso es fácil Sí, no eso es la práctica hace el maestro cuánto cuántos días le calculas de aprendizaje a una persona más o no, menos pues, eh, no pues eh, no no una Diego, semana una semana una no, semana pues depende Oye, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura el trabajo este, por ejemplo? Porque decía el este hombre el ministro decía que es que que son 80.000 porque les pueden hacer dos contratos muchas veces. Cuando te contratan para una de estas, ¿cuánto suele durar? ¿Tú lo sabes, Diego? No, no, no. Va por campañas, Luis. Pero cuánto dura acuérdate, una campaña de estas. Pues una campaña, acuérdate los dos Yo lo que no yo ya acuerdo, es que no lo sé. Pues son campañas de tres meses, por ejemplo, en Murcia, eso en el Mil Anuncios, el que tenga internet, que se meta en su casa esta noche, en el Mil Anuncios, y ponga recogida de la naranja, eh, y le sale, recogida la naranja y te sale todos los sitios donde hay recogida de la naranja. Pone recogida de la fresa en el Mil Anuncios y te aparecen todas las ciudades de España y provincias. Recogida de la pera, del limón. O sea, es así de fácil. Y te viene ya directamente la provincia. Están preguntando si pueden ir mujeres a trabajar. Luis, eso iba a decir yo. Independiente, sean hombres o mujeres, desde que tenga la actitud y las ganas de trabajar, no se discrimina a nadie. O sea, que claro, sí que el es. compañero también trabajaba con mujeres. Pueden ir, o sea, ir no mujeres también. Edison sí, ¿no? Para y Había alguna mujer ahí en tu en tu plantación, Edison? Sí, sí claro, sí, sí, mujeres, hombres. Ja, esas mujeres son más guapas que no a veces. <risa> bueno, eso siempre yo sí. creo. ¿Eh? Sí, sí, sí, para qué. Más qué guapas. <risa> bueno, <risa> está bien. A ver, bueno, queda Jorge que ha levantado la mano yo creo. Venga, Jorge, te, te la activas tú el audio yo que luego empezamos la guerra de los audios. Te la activo yo, venga. Ahí está, Jorge. Bueno, mira, eh, con respecto a lo que se ha hablado, mientras eh, hemos hablado y escuchado todo esto, yo me metí lo que acaba de decir Susana, metí a, a mil anuncios y que así eh, recogida eh, gente para trabajar en el campo. Y no más me ha salido tres eh, avisos así: el uno en Cartagena, Murcia. Está el teléfono, el señor Pepe dice que solo WhatsApp y dice que el 642. No, no, no, no, no lo digas. Escucha, vale, escucha vale. No, okay. te digo, ¿sabes vale. por qué? No, te agradezco y sigue explicándolo, pero es que si lo dices ahora, lo pueden ver miles de personas y este señor va a enfadarse. Es mejor vale, vale, que vale. cada uno de ellos lo busque. Igual que has hecho tú ahora, sí. mejor darles las herramientas. Tú sigue dando bueno, las bueno, herramientas, pero es que, sí, pues es que mira, nos pasó pues una entonces, vez, ¿eh? que yo lo claro. di una vez, pasó en un vídeo, sí, sí, no sí, lo lo eh. y madre mía, empezaron a llamarle ya, uh, es mejor no, que no, cada uno. Y, y, pero, pero hay que ser muy obedientes con las indicaciones que dan allí. Si dicen solo WhatsApp, hay gente tan ocurrente que se pone a llamar cuando cuando dice muy claro que solo WhatsApp. Entonces también hay que ser lógicos con eso, ¿no? ¿Sí? que hay gente que se la pasa de vivo y eso no es si yo digo solo WhatsApp solo WhatsApp bueno ¿sabes? yo por o votación sea. si queréis que lo diga decirlo pero yo creo que lo bueno, pueden buscar no no no no, sé no, no, pero, no. Mira, mira, busquen, no. entonces dice sí hay muchos, encontré sí hay esos tres Cartagena Murcia sí se necesitan personas para trabajar en el campo luego dice en Albacete se necesitan peones agrícolas para quitar hierba y ajo y sembrar ajo mayo junio julio y agosto y luego dice, a 35 minutos de Valencia, dirección Teruel, se necesitan personas para trabajar en el campo. Y aparecen los teléfonos. O sea que eh, ofertas es lo que hay ahora. Eh, ofertas es simplemente buscar. Quiero decirle una cosa a Ani Mafla. Ani, un momento Jorge, que está diciendo a Ani que trabaja en Madrid, que si trabaja cuidando a una mujer mayor, que como tiene ya un justificante. Por si la para la policía por Madrid, pues muy fácil, Ani, a la misma señora a la que cuidas o a su hija, si es la que te ha contratado, que que te lo escriba. Pues mire, Ani tal, está contratada para trabajar tal, tal, y ya está, con eso te valdría. Cuando os dicen que. O sea, con eso te valdría Ani, hazme mi caso. Perdona, Jorge, que es que es la No, mira, vía. no, no te preocupes. Les mira, has dado la herramienta, ¿no? Es simplemente para que se te animen. A buscar ahí en, en mil anuncios como decía Susana y, y colocando cualquier eh, filtro de estos mmm, van a encontrar muchas ofertas como estas tres que encontré en un momentico en un momentico exacto dedicándole un poco de tiempo y podéis filtrar por provincias por murcia por huelva solo, eh, por es, valencia una página, claro. todo. Yo, todos hay muchas páginas de, de trabajo en, en la página en el grupo de telegram están todas las páginas de trabajo pero Exacto. te digo que lo más, lo más rápido es el anuncio para trabajar en el campo. Es lo más, lo más Es que, rápido, que, tú, es que no, no has entrado a Telegram. ¿Tú no has visto la que se no entra el... en Telegram? ¿Y qué, y qué sectores la, o qué provincias es las de que más requieren así para trabajar? La que mayor se necesita personal. Murcia, Valencia y Huelva en estos momentos. Y Cataluña y, y esa, estas y Alicante y Alicante toda la costa la zona de Alicante la zona sí de Valencia toda la toda la zona sur de España yo creo sí. la zona sur toda Albacete la... también eh, nos estamos eh, si os fijáis ¿Albería? estamos Almería Almería también estamos hablando Almería de, de también Castellón también prácticamente media España vamos casi si quitamos Madrid y yo no sé el sur todo el sur todo el sur y Cataluña sur. también bueno, pues mira, yo, yo, si no hubiera pasado nada de lo del bicho, en estos momentos, eh, yo el campo lo, lo, lo hago lo que es para el tiempo de, de invierno, porque cuando ya son estas, estas fechas, eh, yo ya me dedico a la hostelería, porque también aprendí lo que es, es la hostelería, soy camarero. Entonces yo, ah, desde las fallas, mmm, empiezo fallas, Semana Santa y todo el verano ya hasta lo que es hasta octubre. Pero bueno, y no parar de trabajar, ¿no? No, no, no. Y no tengo papeles. Claro. Que, que claro, no tengo papeles. Solo tengo muchas ganas de trabajar. Sí. Y yo soy un profesional en lo mío, en mi país. Pero acá, acá no puede uno estar. A, yo quiero esto. Yo, aquí no se puede escoger. Aquí hay que ir con la mentalidad es de trabajar. No pensar en ayuditas. Yo creo que no. Si se quería ayuditas, que es en su país que su país se las dé. Acá en España. Hay que es ir con ganas de trabajar, lo que resulte por eso yo aprendí a trabajar el campo y aprendí a trabajar como camarero. Ahí, ahí, en... ahí, ahí, ahí, ahí, Edison, no como Susana, que ahora va a estar con ayuditas y me da miedo que se apoltrone. Pero pues ojo, Edison, que Susana escuchará responder. Edison, que Susana, ayudas, escucha, ayudas, Edison, aunque Susana es salud? muy trabajadora. No, pero ella no ha pedido la ayudita. A ella se la ha metido es, sí o sí. Es, se la ha metido verdad. el gobierno sí o sí. le ha dicho a casa y toma la ayudita aunque no la quieras. Escucha, y a mí me da miedo porque es muy trabajadora y ahora no sé yo, a ver qué pasa. Cuando uno se Pues a lo que pasa. <risa> lo que pasa Luis debate, perdona quiero, que te de, diga debate, perdona que te diga pues le, va, le está buscando el debate sí le está buscando eh <risa> qué es verdad no, no, ¿O no, no, no, no es verdad o no, no, lo no, que he, este he dicho caso es extremo, este caso ahora vela, busca verla busca verla Luis, a la no, misma no. aquí en directo hombre no no nada nada no, ah. me refiero al tema de ayudas. Es ahora en esto, no, hombre, yo también la quiero. Hombre, que es ¿verdad? ¿Quién la va a rechazar? Exactamente, pero... Pues te digo una cosa, yo estaba feliz trabajando, estaba contenta porque es sí, un sí, trabajo sí. que me gusta. Y Susana es trabajadora, no, ¿eh? Doy fe. Escucha, ha sido una ayuda obligada. O sea, es que yo sí, no la sí. quería. Si yo he aguantado hasta el último momento, no la quería. Lo que pasa que ahora que me la han dado, pues nada, pues qué voy a hacer. Mira, a ver. Susana, no, claro, Pelina, que para que veáis que la defiendo, Susana, aunque la ataca un poco en broma, Susana ha estado trabajando Ay. hasta que prohibieron ya todos los trabajos, excepto los super esenciales. Ella iba con su mascarilla y ella no quería ayuditas. Sí, que tal, no, yo, eso lo ayudas es ahora es claro, no eh, yo me refiero a eso. Yo me refiero a otro tipo de personas. Si te que que aquí, aquí, que, razón, sí, te hemos entendido, tienes razón. ¿Y sabes qué persona? Te refieres refiero? a Fátimas. El que no haya visto el vídeo de Fátima, que lo vea. Eh, claro, lleva claro. 25 sí. años en España y, y lleva y no es española, pues no sé por qué. Le no ha dado pereza y sea hacerse, porque ya, ya podía serlo. 25 yo años. Total, quería, que lleva 5 sin trabajar. Quería aportar un dato muy importante, Luis. Que por yo supuesto. Hace como 4 días vi un vídeo, un directo suyo donde hay una chica que estaba muy preocupada porque no había podido abrir cuenta y que estaba trabajando para una empresa, el esposo y que al otro día solo tenía plazo hasta el día viernes y que no le abría ningún banco cuenta porque a pesar de que él tenía su tarjeta roja que nadie le abría cuenta. Ah, sí, que llevaba no tengo, un año, que llevaba un no año y no se había abierto claro, la cuenta. Yo no, yo no tengo tarjeta roja ni nada de eso porque yo no, yo no, yo no hice ese trámite y yo tengo cuenta en el BBVA. Pues Fíjate yo tengo cuenta en el BVA y la saqué como muy sencillo obviamente hay una peguita para usted sacar cuenta en el BVA debe hacerse a un seguro el seguro tiene tres costes de 36 de 30 euros de 50 y de 75 pues yo cogí el básico el de 30 euros cada mes y con eso me abren mi cuenta internacional y es una cuenta española es una cuenta totalmente española aunque tiene aunque tiene el iván vale que también me sirve internacional, pero es una cuenta totalmente española. Ahí tenemos, laudir? Edison, tú eres un preliner, vamos, avanzado, como digo yo, un preliner avanzado que es se sí. Sí que tengo que decir una cosa, un inciso, un inciso. Dinos. Mira, tengo que decir que no es lo mismo, también digo, a ver, a nivel general, no lo hemos estar en activo, que el cerebro esté en activo, como yo me levantaba a las 6 de la mañana hasta las 10. Y uno se encuentra bien, positivo, vas organizando tu energía, cada uno la suya, no cada uno se conoce a sí mismo. Que está la hora que tenemos que aceptar el cambio que hay. El cambio que sí. hay, nos no guste o no, pues es. Uno está menos activo, aunque yo hago actividades y hago por la mañana estudio un idioma, por la tarde hago pilates, aunque hago actividades, pero aún así son dos horas de actividades no es, al día. No es sano estar así, Susana, tú lo estás diciendo, ¿verdad? No es sano. A ver, sano no es, pero no nos queda otra que adaptarnos ya, ya, ya. y asimilarlo, porque es muy importante adaptar el cerebro a todo lo que venga y prepararnos para todo lo que venga. Nos guste o no nos guste. Es bueno, muy pero importante. el bicho este lo vamos a superar, eso está claro. Oye, hago un inciso que le quiero dar las gracias a Alicia Pérez Viera alicia alicia pérez viera muchas gracias por el super chat que me has mandado de verdad que ha mandado un super chat no me has puesto pregunta llevo buscando la pregunta pero no te la encuentro vale pero muchas gracias alicia y bueno aprovecho os doy también las gracias a todos los que estáis en el chat y a todos los que veis luego el vídeo y por si, si os gusta poner un like eh. que luego voy a contar los que lo habéis visto y los que habéis puesto like o sea que poner un like y los que no estáis suscritos suscribiros que siempre siempre emitimos en directo Alguno compartir, más. Compartir el vídeo y compartir Eso, el compartir el vídeo, exacto. más grande. Compartir el vídeo y sí. díselo a las personas que conozcáis. Hay otro dato muy bueno que les quería aportar, Luis. Dinos. Sobre todo, bueno, porque más que todo, no sé si mi compañero el que está para la zona de acá, El que Valencia, quiere intervenir también. que vaya interviniendo. exacto, sí. Sí, Edison. Por ejemplo, eh, yo tengo mi mi núcleo familiar inscrito a la renta de la Comunidad Valenciana. Eso se hace a partir de un año estando en el país y un año empadronado y con y con cuenta directamente acá de España. Oye Edison, mira lo que te pregunta en en YouTube Saray Salazar dice Edison, ¿dónde hay más demanda de empleo en invierno? Quiero viajar apenas pase todo esto, pero aún no sé dónde llegar. Te pregunta Saray Salazar en YouTube. El sur, yo eh, todo España es muy bueno, todo España es supremamente bueno. Pero para el tema de trabajo, siempre, para mí me parece muy bueno el sur. ¿Por qué? Porque en, en, el, en el invierno tenemos todo el tema de, de, de, del campo, de la naranja y la mandarina. Y cuando se termine en jun y, eh, en mayo, ya empezamos la temporada de, de, de la hostelería, que es el verano. O sea que todo el año uno va a tener trabajo. Está bien. Es otro aporte también que le, para complementar la pregunta de Dina ¿Sí? ¿Sí? Milton. ¿También? En invierno hay mucha temporada en, en la zona norte, por allá se cultivan unos, unos cultivos no me acuerdo cuáles hay mucha ganadería en Asturias, en Galicia. Hay mucho trabajo en, en invierno. Eso simplemente que ella se adecue a dónde piensa llegar y que se enfoque en una parte, no que empiece que en tal parte, en tal parte. En Madrid, en Madrid es una capital. Madrid puede conseguir trabajo también puede conseguir en toda parte. Como Edison, la zona sur es muy y también Valencia es muy turística, Alicante, Murcia, todo el año es turístico. Yo también como Edison, yo, yo no tengo papeles, yo desde que llegué llegué trabajando. Yo también ya tenía yo ya me, ya me habían contratado para armar un chiringuito en la playa para esta para esta zona de el verano. para esta y temporada, ¿no? Lo que tengo que Mindo. llegar es con con una actitud positiva y, y buscar y moverse y no esperar que en la casa le lleguen los trabajos o buscarlo por internet claro, salir a okay. buscarlo claro. tenemos tenemos el ejemplo de nuestro amigo diego el de argentina que llegó y desde argentina se contrató al día siguiente al día siguiente ah. diego encontró al día siguiente ya no, bueno no, no encontró. es que lo encontré de casualidad lo trabajó desde argentina usando el mil ah. anuncios y llegó a españa ah. un lunes y el martes ya estaba trabajando efectivamente milton pero simplemente eso simplemente es que uno tiene que focalizarse tiene que mirar bien muy bien planear muy bien su viaje no venir aquí como a la loca como a ver qué va a hacer uno a ver empezar a buscar no desde desde, desde su lugar desde colombia desde argentina de toda parte empezar a buscar las opciones cual, muy bueno sería yo también tengo mi profesión yo soy mecánico automotriz yo aquí morter yo aquí está monte una guardería en este tiempo entonces hay que uno que adaptarse a cada situación que se le enfrente aquí digamos nosotros aquí en españa le voy a dar el paso a Marta Urpi que ha levantado la mano. Marta, puedes, puedes, puedes hablar. Que ya te he puesto Hola, el. Hola sí, buenas tardes. No, yo es es otro tema, pero lo que pasa es que mientras estoy en la reunión estoy acá, tengo enfrente la tele y estoy viendo que quieren este, levantar la la cuarentena. La cuarentena. No hombre, yo no la levantaría ahora. No los tropeéis, tontos. Sí, por eso, porque hay muy pocos casos y si levantan la. Bueno, garantía, yo sé que cada no gobierno sí. sabrá, pero bueno, yo no. Porque dice que así reactivan la. Es la que economía. bueno, claro. Es que, no me, es que el rollo este del bicho. Uf, vamos a ir pagando a sumar. No te preocupes, Marta, tú hazte la la tuya propia y que la gente haga lo que quiera. Luego. Lo que pasa que también por el otro lado, sí, falta plata, pero mira, hay una dinero, cosa que dice: ¿no? si es un poco lo que está diciendo Milton, si podemos luchar, lo que nosotros podemos cambiar, pero lo que no podemos cambiar, lo que haga tu gobierno de Argentina, pues eso tú no lo vas a poder, eso lo tenemos que aceptar. En, en todo caso, no, o sea, protégete a ti, Así pero sí. no te preocupes sí. por algo que pero tú no que puedas Dios resolver. Pasa. Dime. Acá en la ciudad donde estoy, la verdad que hay muy pocos casos y hubo solamente dos muertos, así que no. Eh, uno está bastante protegido acá, a pesar de que hacemos todo lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, el problema es eso: eh, que trabajar, porque uno da miedo no. este contactarse con otra gente y todo eso, pero bueno, ya veremos. No, a tres meses, pero a tres meses. Que, que levantar es muy. Os veo es más un... serios, os veo más serios a los de otros países. Os veo un poco o sea, más serios. Me, lo que estáis aquí en España, no digo los de otros países, los que están allí, claro, los está llegando ahora el bicho para allá, ¿no? A ver, claro, claro. no es que me acuerdo, claro, me acuerdo al principio, estábamos ahora aquí, claro, pero bueno, oye, donde hay que fijarse, es que no quiero cambiar el tema, pero donde tenéis que fijar es en Corea. Os voy a pasar luego un artículo de, en Telegram de, de para que veáis como en una ciudad, bueno, os paso luego el artículo en Telegram y lo leéis. Alguien que quiera añadir algo más de. Yo voy a hacer una preguntilla. Venga, dinos No sé si Alba me va a dejar porque. Vale, la pero ojo. A la venga, pero mirala, de campo, de, que de campo, que, que, que está todo YouTube hablando sí, de. Campo. Sí, pero mírala, mírala en directo. No pasa nada. Calle, espérate, está bienvenida, chica, Alba. Está, está bienvenida. bienvenida. Oye, que Madre, te va a morder no. ahí. Madre mía. <risa> Madre mía. Quiere, me, me está diciendo que quiere salir. Bueno, pues ahora di la cara cuando acabamos el mismo. Que ahora salimos, chicas, que ahora salimos. Dile a la cámara cuando de acabamos de el vivo sales. Claro. Que yo quería preguntar solo una cosa: que ¿cómo puede ser que quieran 80.000 personas lo que es en, en España si todavía no se ha levantado el estado de alarma? Pues, no has visto cómo gente Te voy a regañar. Bueno, espera, espera. Te voy a regañar. Porque no es no, el comienzo del ¿sí? vídeo. Te explico. Si sí, he visto el comienzo del vídeo. Pues no, no has si prestado atención, estaría <risas> jugando con Alba. Te lo digo. No. No. Te lo digo yo, te lo repito. ¿Y, cómo, y una pregunta: ¿Y cómo puede ir la gente a trabajar? Uno, cada uno en su y son y actividad, no, coche? no Es que es actividad esencial y a las actividades esenciales como es la recogida de la fruta y la hortaliza sí os dejan. Ahora ha dicho muy claro el ministro que hay que dormir en el pueblo o alrededor. Bueno, o el pueblo de Alba, vamos. No ha dicho los kilómetros que sean. Esto lo vais a ver ahora en el box. O sea, que en la gente. Noche. O sea que la gente no se puede desplazar. Ah, ¿no? Se, se coche, puede que ir al lado. Escucha, se puede uno desplazar. Pues yo estoy en Madrid y me voy a ir a, a Valencia a coger la mandarina. Ahí ese viaje sí lo puedo hacer. Y ya luego me quedo allí. Eh, pero tú, pero tú le harías solo en tu coche. Me refiero, no puedes llevar gente. Creo que dos personas pueden ir: el conductor y otro no me magueis mucho caso y uno pero. con mascarilla y guantes y el otro puede o sea no, hay uno que si tiene que no tiene me voy en realmente. autobús los autobuses funcionan y los trenes funcionan me voy no. en tren y me quito de historias no, no pero si poder. más que nada es que quiero que quede claro por claro, la sana, gente que hay tiene hay una lámpara ahí que no. vemos una lámpara qué ha pasado prilines prilines, prilines. si alguien que me pida quiere... el móvil que quiere salir a la calle venga pues sácala venga que vamos a acabar ya el vídeo. Si alguien quiere añadir algo más de los que estáis en Zoom, si escucha, si os gusta el Luis, vídeo, otra like. venga, ¿quién es? Neo Digo, digo, digo, soy yo. Pero pone J7NEO. Voy yo, voy. Pero Diego, yo, yo, el que nos enseñó toda esta yo, herramienta. Yo. Diego, tú sabes yo. que nos, eh, a mí, Diego, a ver, yo había oído hablar de Zoom, pero siempre lo dejaba todo. para ya. mirarlo algún día, otro día. Y Diego fue el que me metió la prisa. Porque os quiso explicar cómo alquilar una vivienda bien. Experimentaron conmigo. O sea que, que, que experimentamos con todo. Diego. Escucha, te cogí la idea. Aquí estamos ya enseñando a toda España y hoy me he dado cuenta que hasta los ministros lo utilizan, Diego, aquí en España. Si eso, Fíjate no, hasta no, dónde ha llegado tu aportación. Te lo juro que lo están usando. Me alegro, me alegro muchísimo. Me alegro Venga, lo estás usando muy bien. No, no, pero gracias a ti lo que tú quieras, Diego. La pregunta es si el contrato ese para la gente del campo también aplica a la ganadería. Si hay, pues sí, si sí, bien. sí, sí, sí. Fíjate, antes de que me acabe la Por pregunta, que ya, que ya te, te estoy digo. diciendo que sí, sí. Campo, cultura ganadería, vale. también sí, sí, sí. Actividad esencial. Vale. Sí. De todas formas, bueno, bueno, bueno, no se ha puesto bien. el boletín oficial del Estado porque lo están publicando ahora. Esta noche sale. Luego lo buscáis en Google. Eso. Bien, eh. de esto Diego, ¿querías gustar, decir eh, algo más? No, no. Si quieres. Nada más. Si vale. bien, te... Bueno, si quieres, intervenir eh, pero Dime, bien. Y bueno, Marina, ahora te doy paso. ¿Quién quería.? Yo eh, disculpe, de, está, están pendientes del boletín, o sea que eh, en un por en una escala de 1 a 100, ¿qué probabilidad de que sí si se dé si se, pues la alta para que podamos trabajar? De 1 este a 100, te lo digo ya, el 100. Diego eres, ¿no? Diego Campuzano. Sí, sí, de 1 sí, a 100, sí, sí. el 100, porque lo repito, para uno. que no le para escucha, para que no que haya Hay quedado que les... claro, escuchar, escuchar. El Consejo de Ministros ha sido esta mañana, lo han decidido. Ha salido el ministro y lo ha leído, lo que va a hacer, que es lo que os he leído al principio del vídeo, y ahora lo, lo han mandado a la imprenta a publicarlo al Boe. En el momento que una ley se publica en el Boe es oficial ya. Entonces lo van pero a publicar esta noche y va a ser momento, lo que os he contado. Dime. Hasta el momento van pero de 18 a 21 años. A ver, lo repito no para que no haya quedado claro. Ahora, uy, hay otro super chat. Ahora leemos el super chat, pero lo repito para que no haya quedado claro. De 18 a 21 años todo el mundo. Aunque no tenga ningún papel de 18 a 21 años, todos. El que quiera, claro, el que quiera trabajar. Luego, extranjeros que les caducara el permiso antes del 30 de junio, se les renueva automáticamente también. Si se van a trabajar al campo o a la ganadería, como dice Diego. Los demás, las demás personas, las demás personas que estén residiendo legalmente en España, también. Eso quiere decir un turista, eh, uno que estaba de voluntariado, eh, uno que estaba con visa de estudios. Me queda la duda si el de voluntariado y estudios tenía que haber tenido pedir la... El de voluntariado y visa de estudios, yo, yo lo veo que sí, porque tiene derecho a sus 20 horas de trabajo. Ahí queda un poco la duda. Y que se necesitan 80.000, 80.000 personas, que son unas cuantas, ¿eh? Y porque no puede venir nadie de fuera, no puede venir nadie, insisto, ni de Marruecos, ni de Rumanía, ni de donde venían antes. Oye, que alicia Pérez viera Dice, se le fue. Perdóname, le leo el superchat ¿vale? Ahora me decís. Y ahora te doy, Marina, paso, que has levantado la mano. A ver, Alicia, perdóname, efectivamente, te lo leo. Dice, se me fue el chat sin mensaje. ¿En qué consiste lo aprobado hoy? Tengo tarjeta blanca. ¿Qué requisitos? Estoy en Cataluña, gracias, Luis. Alicia, pues si tú tienes tarjeta blanca, puedes trabajar ya. Está claro. Luis. Tengo una pregunta. Dime, eh, Hay una página donde se puede dar el permiso para poder desplazarse a... Eh, a, a ver, eh, buena pregunta, Diego. Buena pregunta, Diego. Ha dicho el ministro, yo me remito al ministro, que como se llama como yo, pues hala. Y me ha caído bien ese hombre, eh, que sabéis que a mí otros no me caen bien, pero este le he visto majo. O sea, que dice, total, Diego, que tiene que ser a través de la empresa o las asociaciones. Y es la empresa de la fruta o de la ganadería o las asociaciones de empresas de estas, ya te hacen el contrato y ellas ya lo llevan al SEPE, Servicio de Empleo Público, y ya lo formalizan, por así decirlo. Te lo enviarán por mail y vuelvo a imprimís cosa esto, que cuando vas por claro, el camino. La, eso, lo que estaba diciendo Milton. La clave de esto, claro, pues si vas por el camino y te para alguien, pues mire, es que me voy aquí a Huelva que me voy a trabajar. Exacto. Exactamente. Pero vamos, que con quien tenéis que hablarlo es con cada empresa esto no es Me que vaya vale. ahí por el servicio de empleo está Ya luego la empresa y las empresas, como nos decíais antes, están esperando que lo publican esta noche. Pero vamos, que nos va a faltar trabajo, el que quiera, ¿eh? No, no, si, obrado, ah, va, si va a sobrar ahora. a sobrado, la... o sea, si, si, fíjate, a si metieres, el año sí, pasado sí. Un, encontrabais trabajo, imagínate este, que no, no puede bueno, venir sí. en la competencia, entre comillas, los de Marruecos o Rumanía. Aprovechen a descansar porque ahora la full después. Claro. 80.000 presley, vamos a camellar. Sí, es que... A ver, le, le, le paso a Marina. Marina, te voy a dar paso. Cielo, a ver si te te pongo el audio. A ver, te lo pongo. No, lo, ah, ya lo has puesto. Tú, venga. Está mejor que lo pongáis vosotros, sí, mejor. Hola, pues buenas tardes. Este, antes que nada, pues felicidades a todos los que están buscando una oportunidad de trabajo en España. Eh, nosotros, como latinoamericanos, siempre sabemos que andamos buscando estas oportunidades y somos muy proactivos. Yo nada más quería comentarte, Luis, en caso de que los gobiernos quieran bajar la guardia con respecto a este bicho, yo creo que nosotros tendríamos que, que hacer algo porque eh, un, un ejemplo muy triste que está pasando a nuestros hermanos de Ecuador, a los que si en algún momento me están escuchando, yo les mando un abrazo, están desbordados. Mira, Marina, creo vamos a hacer está... una cosa, escucha, si te sí. parece mañana hablamos del vídeo. O vale, sea, vale. del vídeo me lío, del bicho. Mañana si quieres 100% bicho. Sí, sí, sí. ¿Te parece? Pero vamos, si es sí. algo rápido, es que... Pero venga, es que prefiero el no, campo. nada más, que vale. la gente se siga cuidando. Sí, nada no, más. está claro que hay que cuidarse, pero estéis en, en México, en España o donde estéis, a, don, a dos a metros vez. y cuando vayáis a recogerlo también con mascarilla y eso. Escucha, que yo no sé si a esta chica, a Alicia Pérez, si tiene la tarjeta blanca, se lo voy a explicar porque ha pagado el superchat la pobre y se le ha vuelto a ir. O sea acá ha puesto dos superchats. mira alicia si tú tienes la tarjeta blanca en la tarjeta blanca te viene una fecha ¿no? que a los seis meses te daban la roja si esa fecha donde te la que pasaban los seis meses desde que te dieron la blanca coincide en este periodo que estamos ahora en el estado de alarma automáticamente puedes trabajar os digo una noticia Vanessa que hicimos un vídeo con ella cuando yo me creía que el, el virus era una simple gripe me acuerdo que Vanessa. Ella no, era ella estaba asustadilla. Y yo, no, si es una gripe. No, pues no era una gripe. Tenía razón Vanessa. Bueno, a lo que voy. Vanessa, teniendo la tarjeta blanca, le han dado ya el número de la Seguridad Social Alicia. Sin moverse de su casa y sin ningún abogado. Te digo cómo lo ha hecho. Ha cogido su tarjeta blanca. Ha cogido la información que hemos publicado en el chat de Telegram. El que quiera el chat de Telegram, debajo del vídeo está el enlace. Ahí hay una orden del Ministerio del Interior. Que dice que todo el que tenga la tarjeta blanca y eh, los seis meses se cumplieran en este periodo de estado de alarma, que en principio está hasta el 28 de abril y, y igual hasta lo prolonguen más, no sabemos, pero eh, automáticamente podéis trabajar. Total, que ha cogido la carta esa del Ministerio de Interior, ha cogido su, su tarjeta blanca, la ha mandado al email que pone ahí en la misma carta, y oye, y ayer la llevó el número de la Seguridad Social a su email directamente. Ya tenéis la información. ¿Algún preliminar más que esté en el salón que quiera intervenir o finalizamos el vídeo? Eh, Luis, pues mira, respecto a lo que a lo, hablando de cartas blancas, eh, yo tengo mi sobrino acá y él tiene él le dieron la cita para, para septiembre, pero igual le dieron una, una carta blanca. Sí, ¿No la que tienes que es que ahí a mano, no? Edison? Sí, sí, sí, sí. ¿La tienes ahí? Sí, claro. ¿De, puedes leer las fechas que te digo si quieres. O sea sin dar dato personal si la tienes ah, a mano. Sí, eh, pásame el mensaje la carta. Tuya. Es que mira y esto le sirve a Alicia que ha puesto el super chat y para todo el que le interesa. Los que tenéis tarjeta blanca, si los seis meses, repito, se cumplían, ahora, aunque se hubieran dado la cita para dentro de un año, que había muchos de vosotros que os daban la cita para dentro de un año, pues no. Si los seis meses se cumplían ahora, podéis trabajar. Tenéis tarjeta roja a virtual, por así decirlo. La tarjeta ya, ya, roja. Lo mandáis a la, a la seguridad social y os, ya, os dan ya vuestro número de la seguridad social. Eso independientemente de que es, queréis ser jornaleros o no. Pero vamos, se puede, se puede encajar todo, porque las mujeres también podéis trabajar en esto. ¿Vale? Me decís, ¿dónde está esa carta? En el grupo de Telegram la hemos publicado. Y en esa propia carta del Ministerio del Interior te viene a qué email te tienes que dirigir. Y ahí les mandas tu tarjeta blanca, le manda la propia carta y te devuelve con número de seguridad social. ¿Por qué lo sé? Porque no Vanessa lo, se lo dieron ayer su número de seguridad social. Dinos si lo tienes por ahí a mano, la sí, fecha. Yo, hasta no hasta. de no es dato personal, sabes Edison, pero ni el NIE. Vale. Ahí viene un NIE y pondráis una fecha abajo. ¿Cuándo les pidieron esa, esa tarjeta blanca? Esta se expidió. Por ahí abajo creo que viene, abajo pone validez o no sé este qué. Este documento caduca el 16-09 del 2020. ¿Y en qué fecha se los pidieron? Expedido, vamos a ver dónde caduca. Por ahí lo pondrá arriba. El 25-11 del 2019. 11-12-13. Claro, y el 5 en mayo, en mayo, ¿cuándo se cumplen los seis meses? Hay que calcular los seis meses de. Eh, los seis meses de esta carta se cumpliría sí. en el 25 de mayo pues si estamos en estado de alarma para el 25 de mayo automáticamente tiene tarjeta roja que es lo que siempre he defendido aparte Sí, claro bueno, tendría tarjeta. ya el número de seguridad social mandando eso eso pero tiene que ser claro ahora en este momento está el estado de alarma al 26 de abril si lo vuelven a prorrogar que es fácil que sí, no lo sabemos Llegaríamos a mayo, ¿no? A mayo, sería en mayo. Sí. Bueno, y si no, le queda poquito ya también. Eh, no, hasta, hasta, hasta septiembre tiene la cita. Ya, pero es que eso de la cita, prilines que os digo lo que dice el convenio de Ginebra. A los seis meses podéis trabajar. Otra cosa es que tengan el lío de las citas. Yo y muchos abogados defienden que a los seis meses, aunque la cita no la tengas hasta septiembre, si a los seis meses se cumplen en mayo, a los seis meses puedes trabajar. Pero es que, para más sinri, ahora por culpa del bicho, el Ministerio del Interior la publica. Y Vanessa lo ha hecho y le han dado su seguridad social. Si yo te entiendo, Edison, lo que me dices, pero que sepas. Sí o sí. Si hay bicho para mayo, si hay estado de alerta en mayo, que mande esa carta con lo de Telegram y la van a mandar ya su número de seguridad social. Si no hay bicho y van a quitar el estado de alerta para mayo, podría eh, muchos abogados defendemos y eso lo lleva. Mira, se lo voy a preguntar al magistrado el sábado, don Jesús, que me ha, me ha dicho que va a volver. El sábado vuelve don Jesús, se lo voy a preguntar. Esto mismo, porque jurídicamente tu familiar puede trabajar en mayo aunque la cita se le hayan dado para septiembre y con bicho ya lo ha dicho el ministerio que sí o sí Vale. Yo sé que es que una cosa son las citas y otra cosa son los plazos legales lástima que no estoy aquí don alberto igual aunque igual me llevaría la contraria pero bueno no pasa nada al final los beneficiados sois vosotros Tú tienes que mirar los seis cuando se cumplen los seis meses de, de la cita de la tarjeta blanca. Aunque es eh, lo que os estoy diciendo. Aunque la la cita te la den para dentro de dos años. Exagerando. Vale. Ya, vale. Pero bueno, si vamos a salir adelante todos. No os preocupéis. si para eso estamos aquí para unirnos. Que bueno. Eh, nos despedimos, ¿no? Están preguntando ahora en el chat de YouTube que dónde hay que escribirse para, para trabajar en el campo, ver el vídeo desde el principio, por fin, ¿vale? No lo vamos a repetir ahora. A todos, que os agradezco mucho. A ver, Luis, Luis, por orden. ¿Quién? ¿Quién? Quería hacer un pequeño recordatorio. Mónica. Mira, eh, te hemos dado muchas veces las gracias. Yo creo que hoy hemos tenido una sesión espectacular con todos nuestros participantes. Este este modelo por... de Prisliner, este modelo esta idea tan grandiosa que has tenido eh, Inspirado por tengo... diego porque la herramienta me la proporcionó diego luego yo uní cabos y digo joder si sí, a perdonar no, no, perdona del el taco digo en los perfecto canales perfecto. de PRIXLINE que los hagan ellos yo estaba en instagram y hago todavía los vivos pero siempre se quedaba mucha gente sin participar joder, con la herramienta de diego digo aquí podéis participar a todos los que queráis y ya veréis ya veréis cómo nos copian otros canales, pero está bien, porque al final los beneficiosos sois vosotros. Exacto. Totalmente. Pero le estamos dando la clase a todo el planeta, pero al final los que os beneficiáis sois vosotros. Y ya está. Y a mí no me importa hacerlo, joder, yo me Vamos lo paso bien. darle todos un aplauso a, a Luis y a Diego. A ver que os quito lo los lo micrófonos, lo espera. Texto. Ahora, ahora, dar ahora el aplauso. Ahora, ahora. Muchas gracias. Que Les he activado a todos el micro, vida. Diego, para que, para que sonara. Bueno, que os dejo ya que no nos enrollamos más. Que muchas gracias. Que mañana nos vemos. Estamos todos los días en vivo, ¿vale? El que quiera estar en zoom que debajo está el enlace, ¿vale? Y like por fin, like, like, like, ¿vale? Muchas gracias. Luis. Venga, hasta Luis. mañana a todos. ¡Chao!